todos los clubes de nuestra provincia eh, durante este año se han puesto a disposición para un programa que para nosotros es muy importante y sigue trabajando en el desarrollo de nuestros deportistas que son los Juegos santafesinos y que desde el principio de año hay más de 80.000 niños de nuestra provincia practicando deporte en, en todos los clubes y la verdad que eso es gracias a, a las ligas, a las federaciones las asociaciones y a los clubes que, que hacen que, que Santa Fe sea una provincia deportiva Para nosotros, y lo digo como grupo de trabajo, pero también como persona futbolera. Es muy importante el tema de la Copa Santa Fe. Yo recién lo decía de una manera, pero ahora lo digo seriamente. Estamos en la casa del último campeón, pero también estamos en la casa del, último, del, del primer finalista de la primera edición, en estas cinco ediciones. Y tiene un gusto especial, primero porque se enfrentan normalmente los mejores equipos de cada liga, y que se pueden estar cruzando y, y, y viene a retrotraer lo que era antiguamente la famosa Copa de Campeones y, y le da la posibilidad también al participar los equipos eh, principales del fútbol argentino de que vos en una instancia te puedas cruzar con ellos y tiene un sabor especial, no solamente para los clubes sino también para los hinchas pero también para los jugadores y muchas veces los equipos se nutren de sus divisiones juveniles y que tienen la esperanza de jugar con algún equipo de eso en algún estadio de mayor magnitud. Entonces, tiene un sabor especial.